Que este 2020 esté lleno de cosas buenas para todos. Nos lo merecemos. este es el momento de la fuerte explosión al polígono patroquímic sud de Tarragona. Gloria deja tras de sí una gigantesca estela de problemas el estado de alarma en todo nuestro país en toda España. Las UCIs en la Comunidad de Madrid están rozando el colapso. Navarra ha registrado esta pasada medianoche un terremoto de 4,6. En los últimos 12 meses el paro ha crecido en un 24%. Con de las mascarillas califican la pandemia de farsa. We want all to stop. Una vez allí el rey emérito el grito de Black Lives Matter resonó con fuerza. This is fine.